¡Hola y bienvenidos a los diarios de Gordon! Hoy voy a hablar de los pueblos, de la Navidad y de música. Os cuento todo en la segunda parte. A mí me gustan mucho los pueblos aquí en España. Me gusta vivir en el campo cerca de un pueblo y hoy hemos estado en el pueblo de El Casar de Talamanca. Y mi hijo, Sebastián, ha tocado eh, la flauta en la banda. Hemos estado en la plaza, ha hecho bastante frío, pero hemos estado allí y hemos visto como un concierto de canciones eh, navideñas. Han hecho una selección de villancicos y vamos a ver algo en un momento, pero quería hablar de un villancico en especial que es, creo que en inglés se llama, eh, oh come let us adore him, eh, pero no sé, no sé la, el nombre, pero claro que es una canción, un, un villancico muy popular en Inglaterra, oh come let us adore him, notaba dos cosas. Primero, que en, e, e hicieron eh, eh, Rudolph the red Nose Reindeer, también. Mi mujer, cynthia estaba allí diciendo ¡Canta, Gordon! ¡Canta! Y sabéis que yo no me sé la letra de los villancicos ingleses. ¿Por qué? Porque yo me crié siendo eh, testigo de Jehová. Así que, Conozco la melodía a la perfección, pero la letra no. ¿Por qué? Porque nunca cantaba. Yo, yo no cantaba eh, cuando era niño. Estaba prohibido y tenía yo que estar fuera de es, esa asamblea de por la mañana. Tenía que estar afuera. Así que conozco la melodía, pero no conozco la letra. Pero aquí en España... No han convertido, no han traducido la letra de O come, let us adore him a español. No, no. Aquí en España lo cantan en latín, en latín. Y tengo aquí la prueba y, y la, la, eh, la canción se llama Adeste Fideles, ¿ok? latín. Y va... Adeste fideles laite triunfantes. Conozco esa palabra. Benite, venite in bethvihem. ¿Eh? Latín. Entonces, todo el mundo sabía la letra en latín. Nosotros en inglés. No somos tan tan como abiertos a, a cantar en latín, típicamente no, en Inglaterra. Entonces, ha sido súper bonito, todos los jóvenes allí tocando eh, todo tipo de instrumento, de viento y también de percusión, y me, me ha encantado, nos ha encantado. Hemos estado allí, eh, mis suegros, mi cuñada, eh, nosotros, y muy bien. Me, me gusta mucho eso, de un pueblo pequeño haciendo su cosa con sus niños, con mucho orgullo. Vale, entonces os dejo unos vídeos del concierto. Bueno, que paséis unas vacaciones, unas fiestas fenomenales, que descanséis mucho durante esta, estos días y bueno, a por el año nuevo, ¿eh? a ver si 2023... Va a ser un año de muchos cambios y yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que sí. De muchas cosas nuevas. Vale, entonces, chicos, os quiero mucho. Hasta luego. Bueno, aquí estamos en el casar. Y hoy vamos a celebrar un poco la Navidad. Como se ve, hay de todo aquí. Y aquí mi familia. Hola familia. Hola Gordon, buenos Hola. Días. Hola. Mi hijo, Sebastián, él va a tocar en la banda. Va a tocar música. Creo que ya está él practicando. Eh, y Hay un poco de todo aquí. Este globo, no sé qué es. No sé si se puede entrar. Y por la noche las luces son preciosas. Mira, toda la gente aquí esperando eh, ver a Papá Noel y allí Papá Noel en su aquí eh, normalmente son los tres Reyes Magos, pero ya han puesto para el 25, claro. Papá Noel y luego para el día 6, sin duda, Uno que le han mandado, no tengo... uh, sin duda, habrá. Mira, allí Papá Noel. Bueno. Mamá Noel. Y a ver. Papá Noel, allí A ver. Ya están, están colocando todo. Eh, listos para empezar. Aquí mi familia otra vez. Y aquí mi hijo. Hola Sebastián. Estamos a punto de empezar. Thank